¡Hola! Yo soy Amelia y yo soy Laia. Bienvenidos a la semana número 13 de... ¡Viajando, Viajando para Chopper! ¿Cómo estás? ¿Cómo? Tenemos vídeos de la en todos los vehículos, muriendo casi. ¡Estoy Ahí está su bolsito de emergencia, señores. Estamos reventadas. Re. Ventadas, hemos llegado a Machu Picchu Son, Tío, pero mira todo lo que hay que bajar para que nos hagan subir otra vez. ¿Qué estás viendo? Es una locura. Que los pingüinos. ¿Qué te ha faltaba me jugar? no sentado? ¿Qué es lo que yo? Bueno. Estamos de camino a Aguascalientes. Para mañana ir a Machu y a Guayna y llueve. Llueve y llueve y sigue lloviendo. Sigue lloviendo. ¿Y cómo estamos siendo? Pues hemos cogido un bus desde Cuzco y ahora estamos haciendo el camino de la hidroeléctrica. Que básicamente seguir las... Uf. ¡Uh! Las... Uh seguir las vías del tren, que como estamos en época de lluvias, no pasa. No se ve nada No se ve ni la montaña que tenemos que subir no. Estás triste Esta montaña que veis ahí es buena, de hecho. Estamos comenzando. Hay escalones del tamaño de mi pierna. Y... A por ti vamos. señores, estamos en un tour que nos van llevando a través de la Reserva Desértica de Paracas y no sabemos deciros si merece la pena o no, porque te van dejando en paraditas mientras te vas sobando en el autobús. No me